Mira, nosotros estamos aquí en el día de hoy con una comisión de la Asociación de Campesinos en Tierra San Juan Bautista sobre la base de solicitar del gobierno central la puesta en ejecución de un asentamiento agrario profesional a la altura de los tiempos modernos aquí en San Francisco de Macorís, porque aquí hay alrededor de 50.000 tareas de tierra en propiedades del Estado Dominicano y otra usurpada por terratenientes que no tienen título. Entonces, nosotros estamos aquí para plantearle al señor gobernador, aunque estamos dando todos los pasos legales, que intervenga en la necesidad de esa ejecutoria para que esos campesinos y campesinas puedan saborear un poquito de felicidad y poder suplir al mercado local de frutos menores. Tierra para producir, tierra para producir. No importa que lo que lo, la distribución de tierra sea de 20 o 30 tareas, porque aquí hay tierra conuquera en la zona, que con 20 tareas, un campesino tendría la posibilidad de llevar a su casa plátano, yuca, batata, maíz, frijoles, molondrones, y también podría vender otra parte en el mercado local. Y tener el sustento diario, que es un derecho universal del ser humano, tener acceso a la comida, y un derecho establecido en la Constitución de la República, sobre la necesidad de iniciativas económicas, que el gobierno debe propiciarle a los ciudadanos y ciudadanas.